Señores, siguen los inconvenientes entre Kiara Romero y su esposo Carlos Paulino. Resulta que tras Kiara visitar el programa Al Borde con Ingrid Jorge y dar unas cuantas declaraciones, su, es, su ex esposo también se dirigió a través de ese programa de televisión. Y dijo, donde ofreció su versión de lo que vivió en su matrimonio con la presentadora y actriz Kiara Romero, esta publicó en Instagram su reacción al mismo que borró a los pocos minutos. Romero dijo que fue triste verlo hablando mentiras en el programa, que deje de engañar a la gente y le respondió cuando le llevó una abogada para tramitar el divorcio. Paulino le dijo que iba a cambiar. También Romero dijo que Paulino tenía un teléfono aparte para hablar con mujeres y que se lo daba a su hermano cuando llegaba a su casa y por último afirmó que él la abandonó y que nunca la llamó para saber de su estado de salud, sino para presionarla por deudas. Señores, wow. es lamentable que una pareja tan bonita y con hijos tenga que pasar por todo esto. Wow. Bueno, lo más bonita es que se vea. O sea, lo que uno ve. Solamente ellos dos saben lo que pasó en su relación. No sabemos hasta el momento cuál de los dos es que está hablando la verdad y cuál es el que está hablando la mentira. Pero esperamos que puedan solucionar todo esto y que puedan sentarse, que puedan dialogar y que se pongan de acuerdo porque tienen un hijo muy precioso que ojalá y puedan ellos mantenerse unidos para sacar ese niño a camino. Mira, yo, nosotros hablamos, tú no estuviste en el programa, hablamos sobre el tema, de la entrevista que venía de Carlos Paulino, hicimos una crítica que se hizo viral en redes sociales, eh, nuestro comentario, sobre que entendíamos que ellos, como pareja, no debieron exponer su vida privada en, en, en ese programa de televisión. Pero que precisamente fue, el pro, dice Carlos Paulino, uh -huh. que el problema fue eh, inició y que ahora él no, no buscaron ayuda precisamente por mantenerlo eh, en, en privado, por mantenerlo con cierta pero, discreción. Eh, claro, y dice mira, él que fue un error porque debieron buscar ayuda. Yo estoy de acuerdo. Sí, pero yo también estoy de desacuerdo en, en los dos, no solamente en uno. Porque muchas personas entendieron, no, que estamos defendiendo a Paulino, muchas personas pensó eso, la renó. No. Yo estoy de desacuerdo en los dos, porque miren qué es lo que pasa. Ese tema no se estaba hablando. O sea, nadie estaba hablando sobre ese tema. Todo el mundo estaba esperando el, eh, que Kiara se reponiera, que tuviera mejor de salud, que ella lograra caminar. Todo el mundo estaba, eh, estaba pendiente a la salud de Kiara. Nadie estaba pendiente a si Carlos y ella estaban separados o si tenían problemas antes. No, entonces, da la, la entrevista que dio Kiara, o sea, la entrevista que dio Kiara, que sí, se manejó con mucho respeto y todo eso, pero eso hizo que Carlos no se quedara eh, callado y también le diera a la misma productora, que, son a la que fue a la misma productora que le dio lo de Mujeres al Borde, a Ingrid, que es un excelente profesional, fue y le dio también su entrevista. Entonces, ¿qué hace? Que se crean estos problemas en redes sociales. Y lo mismo que nosotros decíamos en el programa la semana pasada. La gente en las redes sociales está comentando cosas negativas. Entonces, viene... Kiara y hace ese, ese comentario, hace esa publicación de que pública, él mintió, de que él mintió, cuando entonces, en el mismo programa días el, antes había dicho el problema, que ella no fuego. lo juzgaba, entonces ellos tienen que sentarse fuego. Entonces, y ponerse gente, de acuerdo. Exacto, entonces lo que hace es que se crea más inconvenientes, o sea, se crean más problemas y la gente... La verdad, yo creo que ellos debieron evitar eso, o sabe, evitar que la gente tuviera este este este mal sabor de ustedes dos. Ustedes debieron quedarse con eso ustedes dos. No ir a los programas de televisión, de la capital ni de aquí, de ninguno. Eh, mantener eso privado, porque miren la reacción, porque a Kiara no le gustó el comentario de Carlos. Y a Carlos tampoco y le gustó tampoco que ella, ella dijera que él la abandonó. Entonces, la gente se va a crear una perspectiva. Yo vi comentarios y veía comentarios de personas hablando en contra de Carlos. ¿Entiendes? Y ella dijo, no, yo no quiero ella que... Ella dice en su comentario que él le prometió que iba a cambiar. Pero también tenemos que ver que, que ella tú... tenía una enfermedad ¿Qué? que es depresión. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, tú estás haciendo que tu enfermedad se presione más. Y aleje tu familia, o sea, ale, ale, aleje presione tu más Si tú dejas que tus temas lleguen a televisión, lleguen a los medios de comunicación. Entonces, ella dice en una, no, yo quería tratar de, de, de, de cuidar. Eh, a Carlos, eh, te daba de tratar de cuidar a Carlos sí. para que... Carlos no tuviera, o sea, la gente no, no lo viera mal por ser su hijo. Pero ya después de ese comentario, oye, me las reden por más que usted lo borre, aunque usted lo borre a los dos minutos, los tres minutos, es mejor no hacerlo, porque la gente siempre está activa. Toda la página de chismes, de cosas, estaban hablando, se van a comerse a, a Carlos, se van a comer a, a, a ella, Yo creo y a ella que... no le conviene eso, ella tiene que estar tranquila, pensar en su salud, pues, eh, buscar, una, buscar ayuda, Tranquila. Y también pensar en la carrera de Carlos. Sí. Mira, él, él, él, él, me, él dijo cosas me tocó fuertes. mucho cuando eh. él decía, yo tenía un contrato que lo iba a firmar ¿Ves? ese día. Ella lo, lo que sabía. ¿Ves cómo no tú tienes esa percepción? No firmar ese contrato. ¿Ves? Eso mismo que tú estás diciendo. Hay fanáticos de Carlos que no... Uno ve, debe pensar cómo? también en los demás. Y, y en la carrera de los ah, demás. Y ve. saber cómo uno le hace daño al otro. Eh, ese es un ejemplo lo que yo quiero decir. Lo mismo que está pensando Liz. Hay fanáticos de Carlos que ven ese comentario que dijo Carlos. ¿Sabes qué dicen? Miren, ella no me ayudó. Atacan a quieras. Yo me, conecté mucho. Yo, me conecté mucho. Yo me conecté mucho, con porque no ella no tiene la culpa, porque es una enfermedad. No, no, no. Yo me tiene. conecté mucho con gente, esa entrevista de Carlos. Buscan. Yo entiendo que son situaciones que se dan y ellos los dos tuvieron la culpa por no buscar ayuda. No se trata de juzgar a uno ni al otro, sino ellos los ambos debieron buscar ayuda. Exacto. Aquí me dice dicen, "Muchacho", me dice Newman, lo mío, saludos a Newman que Carlos habló porque ella habló, eso es verdad, ni ella ni Carlos no debían hablar yo hubiera sido Carlos yo, eh, yo me quedo callado. Que lo piensen lo que quieran. Yo no, igualmente a eso. Yo sé lo que estoy haciendo. Porque lamentablemente llega un punto que la gente comienza. Entonces, ella no se quedó callada. Ella no aguantó anoche de una vez, dio ese comentario. O sea... Es que como bien ellos decían, y Ingrid les decía que debían sentarse a hablar. Ellos tienen que sentarse a hablar y desahogarse. Porque no han tenido esa conversación para desahogarse pero entre que ellos. Eso es algo que... Y, al decirse, todo no lo, y decirse todo lo que tienen que decir. ¿sí? Pero mira, ¿sí? mira, lo, mira lo que yo voy a opinar sobre esto. Que Por hay fin, algo porque tú muy... No, no, porque no quiero estar no, opinando no, no, no, eso, no. no quiero. Habla ahí. Óyeme, no. las personas, las parejas que tienen problemas, no es recomendable las redes sociales ni la televisión, sea figura o no. A veces es mejor ocultar la relación entre el público. Hay muchos famosos que tienen su relación de años y años, altas y bajas. Y nadie lo sabe, nadie opina, nadie la... Porque los comentarios de ambos lados afectan psicológicamente a la pareja. Si quieren, si ellos quieren volver y que ahora se acuesta a pensar en que quieren arreglar su relación, y lee el Facebook o el Instagram, ¿qué va a hacer? Bueno, ¿usted entiende? Se va a laquear de la cabeza. Y Carlos Paulino mm -hmm. también, cuando los fanáticos de Carlos, Carlos, comiencen a Como hacer comentarios. Como lo dice a, Liz, dice a Liz, ¿Entonces tía, eso le va a eso de, eso de que dice de un contrato, hay fanáticos que van a decir, ah, pues fue por Kiara. ¿Tú entiendes? Claro. Porque la gente comienza a maquinar, aunque no sea así, porque yo sé que no es así, tú sabes. entonces No, sí fue así. Pero no es así en sentido de que queremos culpar a Kiara, no es que no hay no es que culparla. Culpa. Fue por la situación, ¿sabes? se presentó que esa situación, digo, es que no él digo, iba a presentar es ese delicado. contrato ese día. Los americanos son delicadísimos y no le dieron el contrato al pobre muchacho. Aunque él lo aclaró, oye, oye, él lo aclaró y luego la fue. Pero vuelvo y te digo, culparían de, después, vienen y dicen, no fue por fulana, no fue por fulana, no fue por nadie. Entonces, eso es algo que ustedes tienen que tener ustedes dos guardado, callado, tener eso ahí entre ustedes, como dos, porque si ustedes saben que hay una persona que tiene un problema, o sea, eh, eh, eh, menta, eh, que tiene un, un problema mental, que necesita ayuda, que tiene un hijo de por medio, vamos a ayudarla en vez de avivar más este, este fuego. Ingrid lo hizo bien, porque Ingrid lo que se buscó su rating, señores. Ingrid. Lo, eh, eh, Ingrid, Ingrid eh, no, pero eh, Ingrid es una. Ingrid, es, Ingrid fue muy, muy respetuosa muy comedida. La mala no es Ingrid aquí. Ingrid lo hizo bien. Eso lo había hecho yo, lo había hecho Roberto Neri, lo había hecho cualquiera, cualquier productor de televisión visión, lo había hecho. Que hubiera conseguido hubiera conseguido esa esa es exclusiva ahora yo lo que entiendo es que no ellos dos no debieron dar esa declaración en la familia debió decirle a Kiara mira mira Kiara no no por ahora no ten eso o sea duró un año tranquila claro, recuperados recupérate primero piensa en eso antes de avivar eso porque mira como ella luego de la declaración de carlos paulino vino y le dijo cosas que a nosotros no nos debe importar pero lamentablemente lo, lo, lo vendían en los medios y nosotros como medios todos los medios tenemos que hacerlo porque ustedes son figuras. Es, es así. Lamentable el caso. <risa>